Siempre, ¿no? Y bastante caro Mirad el Ben Mirad el Ben, ¿y no puedo... cómo fue el sabadillo? Y perdonadme ayer por no hacer esto, fodas La verdad es que fue algo bastante duro Joder, qué mala suerte Sí, a ver, ven la putada porque Por lo que se ve, el procesador no puede tirar a los hercios que va la, la RAM Entonces, ni, ni, ni, ni enciende O sea, ni enciende, macho era un i5, pero de, de una generación un tanto antigua. O sea, ahora ya me des que son i5 como el que he pillado, un 5600X, que está bastante bien y va buenardamente, ¿no? Son un i7 también, pero vendríamos a lo mismo, ¿no? Sería un poco coñazo, por decirlo de algún modo, porque mi tarjeta gráfica entonces estaría. O sea, iría mal, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es demasiada potencia para pa lo que es la puta tarjeta gráfica. Pero ya pues, cuando gradé la tarjeta gráfica la meteré directamente a, a lo que es eh, un procesador más tocho, ¿no? Que está súper caro. Y que el mío me costó eh, me costó casi 300 euros en su momento. Y ahora vale 50 euros, o sea, increíble. Esta parte es un poco rayante, ¿no? O sea, vamos con Bendy. No vamos con Bendy. paranoia. Vaya paranoia, y el Bendy. No venía con nosotros, gente. Me hace mucha gracia eso, tío Me hace mucha gracia eso ¿Está aquí, hijo puta? Tuve la misma, eh, mala suerte O sea, te tuviste que gradearlo, ¿no? Por narices O sea, a la hora de este directo se nota eh, Si no hice ese directo No importaría tanto, la verdad O sea, igualmente todos los juegos tiran bien El LoL me, me tira 250 FPS eh, Fuera directo, o sea que Igualmente es un coñazo Pero es porque Pide demasiado eh, Ya todo lo que tengo, ¿no? O sea, es más que obvio Una putadiña, Pero bueno, al fin y al cabo Pues es lo que teníamos que hacer eh, Tarde o temprano, ¿no? Any ideas, Bendy? Qué guapo como viene el puto Bendy con nosotros, eh. O sea, ¿qué cojones, tío? Es el Bendy Gangsta, eh. ¿Os dais cuenta de sus putos pantaloncitos de, de capo? Fucking acá, vamos a encontrar la tarjetilla. Le puedo pegar, tío, otra vez. <risa> Me flipa, cabrón. Nope. Vale, entiendo que voy a tener que rebuscar todos los sitios que rebusqué ya antes, ¿no? O sea, no haces mal, ¿no? ¿no? Ey, what the? O sea, verdad, el Bendit. Mira, mira, mira, ahí, ahí, ahí, ¿no? O sea, ¿eh? ¿Qué capítulo tan raro eso sea, con Bendit, tío? O Está sea, guapo, en verdad, así ¿no? Eh, cuarto capítulo, a ver si lo terminamos hoy, nos quedan solo dos. Sería lo mejor para poder llegar a, a traerlo en TikTok entero o a YouTube entero y que podáis llegar a verlo, ¿no? El juego entero. Que ya, eh, ayer saqué el segundo capítulo. ¿What? ¿Podría abrir esto? ¿No? ¿Y eso? Where, ¿Where is the fucking...? Ajá, aquí. Eso no estaba antes, ¿no? O sea, increíble. ¡Increíble! El puto máximo, tío Cómo rolea, ¿eh? Siempre de chinsa No sé a, a, En Nani Vale Ahora sí que debe salir, ¿no? Cuando compré MC Compré la I3 eh, 100, eh, F Y la RTX 1650 Y ahora por lo mismo me compro Claro, una, una R5 5600 Y una RTX 3060 Me duele Uno y medio bajaron los precios Literal, o sea Eso, eso es que no me parece vale, A mí me parece un, un, Una desfachate increíble Que lo entiendo también Por parte de lo que son Los componentes Pero, hostia es que hay con montes incluso que tienen menos de un año de vida O sea, fuera de coña ¿Y esto de Future know. Vale, de una Y que horrible que ahora mismo es que es eso O sea, yo cuando vi en mi procesado a 50 euros Me dio esa una O sea, una bajada de, de azúcar Literalmente, vaya, vaya bajonazo Vamos, me echó vamos. Ese es nuestro amigo Ah, no, no, ¿por qué coño te hablan, tío? O sea eso de darle vida ahora mismo a los personajes eh, de, Del Bendy, es súper raro O sea, debemos de entrar Aquí, ¿no? De una Y ya ves, en un año y medio, tío, es que es, que es ridículo ¿verdad? O sea, no sé ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, un I nueva ahora vale Pues eso, ¿no? Eh, dos mil y pico pavos, tío, o sea, es un abuso Un puto abuso, que lo entiendo, pero Hostia, es como lo que he dicho Antes, por ejemplo, el I7 iría 300 veces Mejor y sería como a largo plazo ah, lol, Me equivoqué pero es más puto complicado, o sea, eh, eh! ¡Mamá guau! Mamá subir mi procesador es eh, bien, pero mi gráfica se queda, eh, se, se está quedando corta. Claro, es la cosa. Es que cuando empieza a pasar eso, es más problemático porque puede llegar a haber aparentemente algún tipo de problema que, que te reviente el componente en sí. Un poco mierda eso, la verdad, o sea, realmente. Parece un poco sadness, pero al fin y al cabo es duro, ¿no? O sea, ya de por sí, ¿no? Siempre pienso que están súper inflados los precios, a pesar de todo, ¿no? O sea, literalmente. Y que lo peor, Sanaflow, es Sana Flow, que seguirán inflando los putos precios, ¿eh? Muchas gracias a todos y a todas, tío. Un domingo yo no hago directo, ya lo sabéis de más. Pero eh, ayer no pude hacer por una serie de problemas, como os he estado explicando, en el PC. Que bueno, se han solucionado. Mañana llegar al procesador nuevo y para adelante, ¿no? A todas. Que también podría haber pillado un i7, pero para que me dé problemas, tío, por la gráfica. O sea, porque se quede corta, pues también tiene su tiempo, obviamente. Va bien, pero, o sabes hay procesadores con gráficos integrados y sin gráficos integrados, ¿no? Como siempre pasó papá hace eh, dos o tres meses eh, no, me, eh, no me metía en tweets eh, como a todos bastante bien la verdad ese carmelito poderoso cómo te va eh, bueno este trimestre que ya básicamente lo no tienes dones no guapísimo y bastante bien, la verdad. O sea, con muchas ganas siempre de crear contenido. Esta semana que me he pegado la pasada de... Ah, he parado un poco, ¿no? Cuando vino Nicoló obviamente. Y, por supuesto, he podido descansar un poquillo, ¿no? De lo que pasó después de la cuarentena, que se desinfló eh, Twitch de una manera súper productiva, ¿no? Antes estaba súper, súper inflado. Eh, antes llegaba cada directo de cada persona a uno que os digo yo, o sea, ya lo sabía más. Por lo menos 500 reprodu... o sea, visualizaciones y ahora no llega ni a eso ni de coña, ¿no? Eh, se nota. Entonces, la gente que se ha quedado en Twitch eh, luchando y aguantando el temporal, pues, es aquella o aquel que Puede llegar a decir que es eh, bonito, ¿no? El crear un, un feeling, ¿no? Con la comunidad y seguir estando activo todos los días. Que es lo guay, ¿no? Esa retrospectiva bastante importante. Que luchar, luchar por una media alta para poder llegar. Eh, no puedo llegar a. Ah, vale, entiendo. soy gilipollas, tío. Me, se me ha olvidado que tengo esto, perdón, tío. O sea, es que claro, el Bendy 1 eh, no tiene nada y el Bendy 2 tiene eh, mecánicas que obviamente no encajan mucho, pero están tan graciosas, ¿no? En plan, en el lore del personaje, digo. Es muchísimo más que eh, el idioma de... Que el inglés, que el idioma de mi país. En serio, pues para que tú veas campeón. O sea, pero al final y al cabo es algo bonito, ¿no? Porque como he dicho y estamos hablando, pues no muere esa parte de, de la cultura, ¿no? El campeón de Paraguay me parece, me parece chulo, tío. O sea, importante contra menos, ¿no? Y curioso también al mismo tiempo. Pero lo lleva guay, o sea, te mola a la hora de, de por supuesto, practicarlo. Eh, ¡Wow! Aquí no había nada. Absolutely. Ah, está más roto, tío. O sea, mecanismo de teletransportar hacia arriba todo el rato, ¿no? The Keepers eh, see everything. Eh, vale, los meraderadores ven eh, todo, ¿no? Ah, la puta tarjeta. Eh, está aquí, tío. Viene suspendido eh, en un examen, ole Se ha trascartado un mensaje es campeón, que por supuesto... Ah, no solo en el primer trimestre, que es muy importante, sino también la constancia. Si tú mantienes eso, bueno, si mantenéis eso a diario, lo tenéis hecho, básicamente. Cualquier tipo de estudio, bueno, universidad ya un poquillo más de poner vuestra parte, ¿no? Pero aún así, es facilito. I see you have your never Increíble. Oh, Está bien, eso mola, flow. Habrá personas no en tu clase que a lo mejor son más reacias, pero eso lo pregunto. O sea, dirán, otra asignatura más oh, que esto son, eh? Pero si sí, os mola, realmente eso es bonito. Porque nunca muere esa parte de la cultura, ¿no? O sea, igual que aquí en España va a estar el de... Bueno, el dialecto en sí, el andaluz, ¿no? Los acentos de Andalucía. Son diferentes a lo que están en España, ¿sabes? Realmente, en plan centro, como Madrid, ¿no? Por ejemplo, que hablan más de diferente manera, ¿no? ¿Qué coño me va a enseñar, tío? Y yo me recuerda al man. ¡No me toques! Es la memoria, tío, del man. O sea, pero rara de cojones esta parte. Me viene a, a comer, aquí son las 12 y 20. Eh, me viene a, a comer y vuelvo. Un mega abrazo, Zana Flow, Muchas gracias por haber venido, campeón. Me cago en el de tu huevo, Moreno. Porque, por supuesto, viniste por, eh, por el EverD, tío. Me sorprendió mucho y fue un poco. Eh, ya me entendéis, ¿no? Eh, busco decir. A ver, yo por el juego, pero me pareció interesante, ¿sabes? Realmente, me mola ese juego mucho. Un mega abrazo y que aproveche, por supuesto, el almuerzo. Y ahora te veo. O sea, bueno, mejor dicho, ahora te vemos. Que, por supuesto, hoy pues, pretendré eh, terminar Bendy eh, de eh, Darby Rival, de los huevos. Porque la verdad pienso que los dos capítulos que tenemos O sea, nos los podemos ruchar hoy Y quedarnos tranquilos para poder llegar a traer otro juego Que tengo en mente, que es el Frozen Flame, ¿no? Que está bastante bastante guapo ¿Dónde Y que coma rico, campeón, en flow Muchísimas gracias siempre a todos y a todas Que incluso hoy es domingo, ¿no? Como he dicho En mi clase algunos son eh, vagos Claro, no, pero mientras que tú no te dejes influenciar por ello Campeón, eh, tras cartón y tus estadísticas o Sean buenas, por supuesto, a la hora de estar en clase Y concentración, eso es lo importante Yo me distraía mucho, por eso lo digo ¿Vale? Es un. Perdió todo. Es Joey. Es él. El real Joey Drew. Él le culpaba a todo el mundo por, eh, por, por cualquier fallo, ¿no? Todos los compañeros, ¿sabes? Y trabajadores de su puta empresa o sea, la abandonaron, ¿no? Un gran artista, un eh, gran amigo. <risas> This Hunger. Ese puto año, Joey creó la puta máquina Un mundo de papel y de tinta, ¿sabes? Que, le, o sea, que siempre la tome toda la, a la, a la antigua versión de Joey Pero un día, el milagro sucedió Un ángel vino a la vida de Joey Una joven chica, llamada Alice Increíble Uy, hay una eh, papá eh, que nunca viene ¿En serio? Con la edad que tiene campeón, no, no vaya clase eso es peligroso, macho eh, Vaya, si sí, tiene que estudiar, o sea, realmente Después se pone a trabajar si quiere, pero va a ver que es mejor estudiar, obviamente Cuando seas pequeño, tras cartón Paranoia, no? O sea ¿Eh? ¿Qué paranoia no? ¿Qué no? Va a crear la parte mala, claro. Una familia... Qué fumada, ¿eh? Está hablando de Angel, claro, claro. Está hablando de Alice Angel, exacto. Qué raro, ¿eh? Sabes, sí, vino a la paya, ¿sabes? A su casa. ¿La niña? ¿La niña era humana? Soy yo, man. ¿Quién ¿Sobre la hija de yo y el juego, gente? O sea, amazing. Vaya vuelco, pero creo que a Bendy... Si sí fue la cagada. Claro. O sea, Bendy fue la parte que se quedó dando un poquito de porcuro. Pero está la memoria de Joey Que me parece súper gracioso Que nos esté en plan Ayudando Súper gracioso, ¿eh? Sin suspiras, ¿sabes? ¿eh? La hija, gente O sea, vamos, vamos a matar A nuestro padre ¿Sabes? En Bendy Realmente sí, ¿no? Supongo La parte de la conciencia de, de Joey, Andrew, que Está vivo Esto no es cierto No puede ser <risa> Boris, tío O sea, la verdad es que a este juego o sea, Al 2, al 22, le falta flow, Boris, tío O sea, le coges cariño al personaje Un personaje muy, eh, no sé, entrañable, ¿no? Al fin y al cabo, supongo Vamos a darle, ahora sí que sí eh, No hay nada para lotear, ¿no? Eh, nos fuimos un, eh, un makelele Y eh, salgo y, eh, totalmente O sea, eh, literal, el man ese Creó vida O sea, qué, qué raro, ¿no? O sea, crear vida a través de la máquina Vale, ok, pero... Otra vez de, Y me da una paranoia que se spawnen. LOL, LOL, LOL, lol! Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias play eh, Time oficial. Espero que disfrutes del directo. Y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá en Twitch. Bienvenido, pana ¿Cómo estamos y cómo va, por supuesto, este? ¡Ah! Dominguillo con Flow Up. ¿eh? Sí, muchísimas gracias por ese mega follow. Bienvenido. ¡Wow! Locura, ¿no, gente? Increíble. Fumada, bro. ¡Oh! Es posible. <risa> no, no puede ser real eso, eh. Muchísimas gracias de nuevo, eh, UG Playtime oficial por ese mega follow bonardo. Y cómo estamos, campeón. En el, en el momento de su lanzamiento, pues lo traemos eh, full rucheado. Que nos quedan los capitulillos. O sea, literalmente. Y espero también que te diviertas, por supuesto. No solo creo contenido de juego de modo de modo historia, ¿no? O de de, de, de screen. De Jansker como el Bendy Si no soy un jugador de, O sea, un creador De, de, de contenido De, de es competitivo Pero me encantan los videojuegos Así que cuando salió el Bendy Me quedé con mucha de, de, o sea, cosa de jugarlo Digo, wow ¿Qué pasa? Nos hicimos el 2 Anteriormente Hace, nada Tres semanas, ¿no? Por fin hey, Ese Fireboy ¿Cómo estamos campeón? How much time ¿cómo estamos? Y cómo va por supuesto Este eh, dominguillo con Flowa ¿Y cómo te va al final De este trimestre? Increíble, que se me ha desatacado Y por supuesto, han empezado a dar las vacaciones En Chile, Argentina, Perú, ya me entendéis, ¿no? O sea, menos mal Es el Bendy, tío Es el colchazo humano de Bendy, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene, tío, ese, esos dos lados ahí de uno? O sea, nos ha, no nos ha querido atacar, lo sabéis, ¿no? Tío, no quiero matar al Bendy, al Mono, tío O sea, literalmente no quiero Pero seguramente tengamos que meterle de putiazos en la fucking face, tío eh, los bosses son un poco más, no sé, el, de la, el del tío vivo me pareció eh, la caña, ¿sabes? Me pareció la cañísima. Pero también me molaría, por supuesto, saber que no le tengo que pegar a él como a Boris, tío. Que Boris, eh, alto pana, ¿no? El alto capo, tío. Increíble. Y hey, volví a estar a Flow. ¿Qué, qué tal ha ido del almuerzo poderoso de campeón? Aquí estamos, eh? ya encontramos la zona. Estoy empanado. No me acordaba del dash hacia arriba. Y claro, había un sitio en el cual ¡pum! Tenía que hacer esto y yo... ¿Cómo salto, tío? <risa> no me acordaba, tío, no me acordaba. Pegar la leche. Wow, eh. Oye, y jugarás el juego que saldrá este seguir diciendo que se llama eh, Project Playtime, un juego de terror multijugador. Eh, Supongo que lo jugaremos, sí. ya el Poppy Playtime no lo hicimos. El 2 no, porque el 2 fue un poquito más catastrófico. Fue un, un fallo, ¿no? Por parte de los desarrolladores. Y no se podría... A llegar a ni a, re, ni, ni a decir ¿no? Que es el 2 ¿no? Sería como un DLC del 1 Mejor dicho La verdad es que me pegó Un chasco bastante grande Y no lo traje Pero el 1 sí que me, me gustó Está gracioso Y será como un DVD exacto De, de Popular Playtime Supongo que sí O sea Realmente solo darán en Steam Gratis seguro Creo yo Claro O sea I think so About the shit y también tengo ganas de Hogwarts Legacy, del juego, por supuesto, eh, literal de, de Rick and Morty, ¿no? O sea, hay un montón de juegos, el Proyecto Calixto, que ya tengo eh, pedí a la Key, hay muchísimos juegos que ahora vienen y que, por supuesto, tenemos que traerlos de una forma u otra, o Geek Playtime oficial, pues la verdad son bastante facheritos y molas, ¿no? O sea, hay que hacérselos en el momento, porque si no después tiene menos retroalimentación en Twitch, si es un poco, ya me entendéis, ¿no? Se hace más duro, obviamente. Vendí chiquito, es ¿eh? súper gracioso. Lo vendí chiquito, es en la caña, me encanta, es sea, súper kawaii. Estuve bien, qué me cago en la leche se está a flow. Que llegaste el, el sábado, tío, y te, o sea, perdón, el viernes y te, te has venido, tío, y también, muchas gracias de nuevo, se agradece muchísimo. Eh, porque, a ver, es eso, ¿no? Las primeras impresiones siempre lo son todo, yo, pues soy así, tanto dentro como fuera del directo, ¿no? O sea, literalmente. Un pepo clown, pero con mucho nivel competitivo y que me encantan los videojuegos, ¿no? O sea, esa es como mi, mi fanatismo desde bien pequeño. Donde eh, narices, estará la combinación? O sea, eh, en, en el número de, cara, de cadáveres, tío. O sea, es un poco paranoia, como sea como el de la cinta. Eh, va a ser un poco raro. Eh, a ver, no hay ningún tip por aquí. O sea, nada. Ah, o sea, lo tengo que ver desde aquí, ¿no? Supongo. Vale, está en 523, de puta madre. Joder, muchísimo más fácil que el otro, ¿no, gente? O sea, así es este. Alto, alto capo. Y me alegra saber también, campeón, eh, por supuesto, de eh, ZanaFlow. Que haya yo, eh, bien, por supuesto, el, el almuercillo, ¿no? ¡Ey! Eh, coño. Coño Hermano, me ha troleado. Si le di la vuelta Me ha troleado Hijo puta Yo más o menos lo veía venir, tío Ahora ha cambiado Ah, 523, perdón, 23 eh, no sé por qué he visto un 5 no, La verdad, pero he puesto, perdón eh, ahora no Nada ah, esa Easy, easy y, eh, y lo mejor que será gratis Claro, Ugi, eh, playtime oficial, campeón O sea, ese tipo de juegos tiene que tener O sea, es como un pase de temporada como un Fortnite Y ser gratis, para que vivan Son juegos no AAA, campeón, es lo triste, ¿no? Pero al fin y al cabo, mientras que todo el mundo pueda llegar a disfrutarlo El de Ricard Mounty es muy gracioso Sí, o sea, os tengo que advertir que lo podéis llegar a tener Solo con un mes de Season Pass Este mes que entra, o sea, en diciembre Lo podéis tener, bueno, os lo hacéis En ese mes, y no os tenéis que gastar 50 pavos O sea, por un euro, si nunca habéis tenido el... El equipo Season son lo podéis tener ahí, ¿no? En el episodio de hoy... ¡No, Papajigo! ¡No, el Papajigo mo, ¡No mate esa vez, mi chiquito! ¡Es muy mono, campeón tras cartón! En ese momento, cero sintió verdadero terror En inglés es good, en español no tanto O sea, a ver, claro, la cosa Yo lo jugaré... A mí me gusta jugarlo en inglés Porque tiene la misma voz que, que Morty O sea, coincido contigo, Zanaflow, campeón Que llegaste el viernes, pero cuantito Que nos pongamos a jugar al Valorant Ahora después vas a ver que lo tengo en japonés En plan, me mola, es muy anime, ¿no? Bendy chiquito, todo chiquito, ¿eh? Todo panzón Es la caña facherísimo Es super gángster, ¿sabes? Es la caña, me flipa Esas es Alice Angel, ¿no? O sea, literalmente debe ser ella, ¿no? Por narices Muchísimas gracias a todos y a todas Siempre por todo lo que hacéis a diario, chavales y chavalas. Y perdonadme por, haber, eh, por no haber hecho ayer directo Pero no pude, ¿sabes? Literal Me dio problemas en el PC Y ya pues mañana llegará el nuevo procesador, ¿no? El Persona 5 no O sea, yo jugar al Persona... Al Persona 2 en la PSP Pero no lo he jugado en directo Zanaflow Flow Ese juego o sea, ese jueguecillo no es jugaba, pero me mola. Es un Final Fantasy, pero bueno, a ver, los personajes lo guapo que es, que las invocaciones son como que los pibes se suicidan y sale como un stand de. Ya me entendéis, de Hobbit Fire Adventure. Eso me mola, está bastante guapo. Pero me acuerdo que sí, que las PSP lo tenía. No original, ya me entendéis, las PSP se podían chipear, ¿sabes? Pero me molaba. Es más, salió, ¿no? El Persona 5 hace poquito, en cierto modo. A ver si sí. me quedé con las ganas, no te voy a mentir, Zanaflow de traer el God of War eh, Me quedé con muchísimas ganas el Ragnarok eh, Vaya, me lo compré en la Play en su momento también, pero no lo voy a jugar en Play O sea, pierde calidad, eh, FPS, bin rate en directo, pierde un poquillo, ¿no? Tío, la Alice, ¿no? Pero estaría guapo, estaría bastante guapo, la verdad eh, Merodeador, ¿me dejas? ¿Quién te ha creado? ¿Tu, tu, tu padre? ¿sabes? ¿El eso? ¿El eso? ¿Eh? ¿Wilson? ¿Peligroso? es eh, Muy peligroso. Eh, ahora, eh, ¿no hacen una pelea? ¿Quién es el mejor eh, del niño? Eh, que es Bendy chiquito y el peluche de él, eh, Uki Baby. En verdad, son es graciosos, pero más o menos la misma retórica, campeón. Son juegos de Puzzle, and Y, y, y Surbi, entre comillas, porque este se podría definir que es un poquito Surbi, ¿no? Ya sabéis por qué lo digo. El irlandés mama huevo es un poco toca pelotas, ¿no? La verdad, un poquitillo que tengo, eh, tengo que esperar cuatro años para que salga eh, el, el PC, claro, en PC, con lo cual, eso es horrible, campeón, o sea, tan a aflo, como pasó con este, con, bueno, con el de 2017, campeón, yo me quedé flipado, digo, claro, ahora, ¿no? Después de que ya haya vendido ya todo el mundo se lo haya hecho, y aquí en Twitch muy importante, como sabéis, sabéis, traerlo como primicia, o sea, y yo no tenía una Play 5 y la Play 4, no, estaba por la labor de comprármelo, obviamente. ¡Qué fumada, hermano! ¡Esos bichos! ¡No son nagas! ¡Son putas nagas, tío! Yo esa pencia? Solo un lápiz y, y sueños, ¿no? Venga ¡Qué fumada, tío! Y eso... ¡Surf, hide! Vale, esconderse, no Tío ¡Qué paranoia, ¿no? Vaya paranoia, tío O sea, increíble Eh... El proyecto, el, el Poppy Playtime es Among Us, pero es con personas. El, el Poppy Playtime está gracioso. A mí no me disgustó cuando lo jugamos. O sea, a ver, lo que pasa es que, claro, no me gustó mucho la dinámica del juego de traer el segundo capítulo como un DLC. O sea, realmente, pero lo vi como que injusto, ¿no? Después de tener el juego, pues que te lo den, ¿no? Obviamente. Igual que pasó con... Eh, puedo gradearlo, pero no, no, no. Me dijo Lilo que lo que lo, manté, eh, lo mantuviese para, para hacerle un upgrade eh, literal, total, ¿no? Este. Que es para pillar chapas, ¿no? Y para, ¿no? Ya quiero matarlo, tío Ah Vale No, el proyecto es eh, Playtime El proyecto Playtime Ah, perdón, tras cartón, pero pensé que decías eh, El Poppy Playtime, el que ha dicho, por supuesto, Ugi Playtime El multijugador, ¿no? A ese te refieres Sí, o sea, a ver, se lo jugaríamos, ¿no? O sea, literalmente Está gracioso, es eh, de la, la misma dinámica Que un The eh, in by line ¿no? Sí, no, ahora, ahora, está guay Lo vi los otros días por el TikTok Vale, entiendo que el bicho este, en cuanto lo ore, ¿No? Es igual que... ¡Hostia! Este bicho eh, La naga está extraña, en cuanto lo ore, Es igual que, que el señor de... Ya me entendéis, ¿no? De, de la puta cámara cinematográfica Que se pelea con el Vendit, tío O sea, es exactamente igual, ¿eh? Si más no caigo Ahí va, ¿no? O sea, eh Super guarro eso Pero funcionó ¿Me puedo quedar aquí? Sí, ¿no? Como está ciego realmente, ¿sabes? A ver yo creo que estando ciego no me va a ver, ¿no? O sea, de uno Sí que me veo gente Increíble, escucho su madre, ¿eh? Hay un final secreto en ese juego que al inicio te puedes... Eh, te, te, te quedas eh, sentado en el escritorio por 25 minutos, ¿en serio? La, vamos, eh, concéntrate y aparecen los créditos ¿En serio? Hostia, qué fumada, ¿no? <risa> Hay pequeños aster igual que por ejemplo aquí, ¿no? En el Bendistar de los números del principio Que la verdad es que, no sé Luego me dijo que él no había visto... Nada en el juego cuando se lo pasó y que ese Asterix pues no le veo sentido, ¿no? Ey, ¿cómo estamos? Superman, Ley? ¿qué tal? ¿Cómo he ido en este tiempo? ¿Y cómo llevas por supuesto este trimestre? Que ya ha terminado, ¿no? Básicamente Por allí, me cago la leche, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estamos? Ey eh, ¿Será aquí dentro? Aquí estamos haciéndonos el bendy Que nos quedan solo dos capitulillos, tengo ganas de terminarlo Porque así podremos empezar el Frozen Flame Que está muy guapo Y seguir jugando al Edith West, que me ha parecido increíble tío. Me ha parecido súper, súper cheto macho Increíblemente cheto Está muy guay, la verdad. Es como un God of War, pero mejorado, ¿sabes? Bueno, un God of War mejorado. Es un God of War, es un Garrosh War. Es... Son muchos juegos en uno, ¿no? Pero me mola la dinámica y lo fresco que se ven las animaciones a la hora de pegar puteazo a la peña, ¿eh? O sea, me parece la polla. El proyecto play, eh, Playtime va a ser un DVD similar. Claro, eh, o sea, literalmente están aflado. A ver, no, no. No es que no funcione, sino lo que pasa es que, claro, para alguien a lo mejor el Super OG de la dinámica de juegos eh, surbi, ¿no? De ese palo, pues va a ser eh, un poco, ¿no? Conservador y va a preferir el DVD, creo yo. Pero por curiosidad lo probarán seguro. no, no, te, no te, Segurísimo. Se mentiría. Muchísimas gracias, San437e, eh, por ese mega follow buenado. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad de Papajigomob en Twitch. Bienvenido y pana. ¿Cómo estamos, San? Y cómo va, por supuesto, este hey, grandomiguillo con flowa eh? Enorme. Muchísimas gracias de nuevo. El popi, eh, o sea, eh, perdón, el bendy tiene un, un público bastante guay, bastante tío o sea, su comunidad es bastante chévere. Tanto fuera como dentro de directo, me sorprende siempre. Me, tú, eh, me alegra saber que estás bien, Super Mario y no O sea, ninguna dificultad, ninguna asignatura. Eh, campeón, y bastante guay, la verdad. Con ganas de terminar el Bendy, con ganas de que, ¿sabes? Salgan los juegos tochos que tenemos ya al pre-order, incluso seleccionados para cuando salgan. Eh, como el Hogwarts Legacy también. O sea, tengo muchas ganas de jugar ese puto juego. Ya que va a ser bastante duro, ¿no? O sea, y largo, eso lo, lo guapo, ¿no? Al fin y al cabo me gustan los juegos RPG de, de mundo abierto, entre comillas, limitado un poco. Pero, ¿sabes? De, de que digas, vamos a echar horas, ¿no? En el puto juego. Y con bastante ganilla, bueno, y ahora lo great, que llega mañana del PC un poco desafortunado La verdad, ha sido una putada terrible Oh, oh, tener que hacer el upgrade así de, del procesador tan de repente Pero no me puedo quejar realmente también Oh, hijo de puta, ¿eh? Me pegó en el poto, gente Podré matarlo La vida, ¿no? os oh, vea Cómo no está el man, tío Me he dejado cosas ahí y no pienso, ¿sabes? Pienso volver para atrás, gente Lo siento, ¿eh? Pienso breve para atrás, el PAU está aquí, ¿no? De una Me cago en la leche, hola buenas tardes eh, O oh, eh, oh, mañana, cordiales, saludos Es un gusto poder conocerte, soy de Venezuela y soy Un eh, esqueleto, ¿no? Como eh, Desde hace 22 años, eso eh, es muy San, ¿eh? Muy muy san, ¿cómo estás campeón? Muchísimas gracias, ¿te mola del Tate, La verdad, el Tate. lo que pasa es que soy muy Nervioso para ese tipo de juegos, pero prometo que me lo haré En plan rollo juja, ¿no? Como Ya cuando tengamos más publiquillo, podamos llegar a Permitirnos entrar a en un juego a lo mejor más eh, Antiguo o más indie, en cierto modo Para más personas, ¿no? que Es una pena, pero como son juegos que nos cagan Muchas veces se quedan cortos A pesar de que tengan dinámicas buenas ¿Sabes? Realmente Super Sang Muchas gracias de nuevo eh, de, de, de, hay, hay que salvar a gente. Hay que salvar a San Me cago la leche Gran juego Lo que pasa es que me puso muy nervioso Un jueguecillo O sea Más que nada porque quería hacer menos eh, Pacífico Perdón eh, la, la, la kamikaze O sea Matar a todo el puto mundo Literal, y me salió un poco como el orto porque para matar a todos eh, todo el rato me ponía muy nervioso Sobre todo porque pendía muchísimo, ¿no? Eh, la audiencia siempre por ser un juego más eh, antiguo a la larga Eso es lo que no debo hacer, ¿no? Y muchas gracias de nuevo, Sam, por ese mega follow bonardo, coño Mendy and eh, Dark Revival y Project Playtime serán los juegos del año eh, A ver, eh, yo creo que también estará lo que dijo Fan tú el Zelda Estará también el... Lo diré, el, el, el, el God of War ya no, o ¿sabes? El God of War no, pero el proyecto Calisto, quizás, ¿sabes? Algo así, algún juego triple A, campeón, ese o apoyo, realmente puede llegar a, a causar furor en la, en la gente cuando lo juegue, ¿no? O sea, o por lo menos yo soy un poco así, ¿no? ¡Oh! oh, oh! Vaya recorte, mamá huevo, increíble, pero va, va, este año lo malo es que van a ser los, el año de los juegos más guapos, pero al mismo tiempo, no sé cómo deciroslo, que van a vender menos, ¿no? Y yo no me baja. un muerto, ¿no? Que no, o sea, los precios, o, o sea, los precios, los precios, van a estar altos y la peña pues no va a comprar los juegos. O sea, no sé, este año me da un poco así en la cara. Guau, wow, level de Wes es buenísimo. zanaflow cuando lo jugamos el viernes, cuando tú viniste, pero tú viniste ya en la parte. ¡Uy! ¡Hijo de puta! Perdonadme, yo me he asustado, coño. Eh, tú viniste a la parte ya en la cual estábamos jugando a Level Dead. Me pareció increíble. Eh, vamos a wow, huevo. El de So, es el verdad, el, so el, el, el puto.. Está por aquí, tío. El de Somos de the también va a ser un jugador, la verdad. O sea, y. Creo que va a tener bastante público realmente, ¿no? ¿Cómo estamos, gachón? Ese, eh? tú ¿cómo te fue el sábado y perdonadme ayer? Feliz eh, cumpleaños atrasado, aunque te lo dije ayer por el Discord. Felicidades, gachos, de forma de forma presencial. Que ayer me, me surgió una serie, ¿no? De inconvenientes en el PC. Al meter la nueva RAIN fue una putada terrible, la verdad. Y es cierto, Lardo, a ver, ¿cuándo sale? Lardo sí que no hay fecha, ¿no? Pero realmente. Yo digo, segundo de forest, el eh, Ardo y el celda Y eh, el último aún eh, no se puede saber. Eh. NTP grande. ¿Cómo lo pasaste Allí en el día de tu cumpleaños, gachón? Ese fancero tuyo que te regalaron. Eh. ¿Algún peluche de Pokémon que pe pega? ¿Sabes? En plan rollo. eh un, ¿Un Lucario? No, pero. Pero sí sería un. De hecho, lo diré, tío. El gatete, tío, de este Pokémon Escarlata. Que está mono, le digo puta. Está bastante guapo. Aunque he de decir que mi Pokémon favorito, del Escarlata. Por culpa del canecro. Sabéis cuál es, ¿no? El caracol, cabrón, tío. Es la polla, tío. Un caracol como. ¿Sabes? De camuflaje. ¿Y eso? 10 de junio el eh, ardo. Oh che, pues qué guay, peor, Qué alegría ese cero tú. La verdad tengo ganas de jugarlo, ya que también Balta dijo que, que estaba ya jugando a ar, ¿no? Otra vez de nuevo. Man, eh. Whatever you want, eh? What's up, dude? ¿Qué, qué quieres que te haga? ¿Qué, qué, qué quieres que te haga, mamá huevos? Si me, si me pongo acá arriba, o sea, le podré pegar de, de putiazo. Se está fumando uno, uno que entende el man, ¿sabes? Eh. A ver, lo, lo esquivo o algo. A ver si sí, lo podemos terminar hoy. Muchas gracias siempre a todos y a todas de nuevo, tío. O sea, incluso un domingo y perdonadme por lo de ayer también, que fue algo, ¿sabes? inesperado. O sea, realmente mirarlo Estar aquí, <risa> literal. <risa> eh, en su check, eh, check y pack eh, de una. O sea, las la rans eh, para ponerla mañana cuando llegue el procesador nuevo. Y es una locura también, la verdad. Por lo que están los procesadores ahora es muy loco, tío. O sea, entended que el mío ya se queda corto, como estuve hablando antes, por supuesto, eh, literal con ZanaFlow, que se queda corto y ahora vale 50 euros. O sea, joder, tío. Ah, es... Yo es el bro. Es UGI, UGI. Transon, son las de 16 O sea, me pasa que, claro que me patardeo que flipa porque va a 3.400 Hz no vea ¿no? Que le tengo que tirar tira comida al puta este Como en el otro juego Una lata o algo Este es el segundo, pues, supongo, ¿no? O, sea, el chiquito, ¿no? o sea, el rosa, la chica y, y el popi, ¿no? Eh, literal, está gracioso Pasa que eso, eh, el rollo de dinámica Igual que los DVD Así que a todo el mundo a lo mejor no le gusta Pero seguramente por el fanmain Le dará una oportunidad, realmente Como siempre digo El Diablo 4 también El Street Fighter El Street Fighter mola Lo que pasa es que a la gente lo ha dejado ¿Cómo decirlo? Disgustado en cierto modo Con Un poco ¿Y eso? ¡Ja! Qué mal rollo, cabrón La gente lo confunde con el capítulo 3 No, claro, a ver, este es otro juego Es la misma dinámica, o sea, de la misma compañía Los creadores y desarrolladores, pero diferentes Yo pienso que el Street Fighter, eh, más de lucha Sí, o sea, este, Street Fighter es de lucha, pero me, me recuerda a un modo del, del Tekken 4 que había en Zero 2 de Devil Jin, ¿Sabes? Que era yendo por una, fa, una sala como de entrenamiento y van matando a los bichos. Me recuerda un poco a eso, pero gráficamente es un pepino, está muy guay. Y los personajes de Street Fighter, vaya, siempre están tías, contenta grande, culo poto grande, ¿sabes? En plan, ¿sabéis? No, en plan. Eh, ¿Qué? Guía, guía a Wendy para afuera, ¿sabes? Como, ¿Y Wendy dónde está? Tío, se convirtió en Kump. En Kun de aquella manera, ¿sabes? A ver, le podré dar, no, no, con toda la cara del mundo <coughs> No mames, mi prima eh, Mi prima que no, eh, se ha bañado De eh, 80 años <risas> Ese Ugi es eh, rarísimo, desaparece ¿no? no sé, como una niña, eh Para toda la familia no hay mucho, eh, a ver, claro, la cosa No jodas, a ver, no, no, no, no, no lo son O sea, eh, es que es eso Es horrible, pero joder, tiene un canon muy <coughs> De aquella manera Que en 2023 sale el no Ozuma Eleven Hero mmm, Nintendo Switch, supongo, ¿no? O sea, a ver Supongo que será full Nintendo Switch, ¿no? Bueno, me despido eh, voy, a, voy a estudiar, eh, un placer eh, Conocer tu canal, grande Sezana Flow, campeón Espero que vaya bonito y que por supuesto te dé más tiempo Luego a, a venir, se agradece muchísimo Que, que vinieses el viernes por supuesto, y es algo eh, recíproco, campeón Es mutuo, ¿no? El simple hecho de que, por supuesto Todo el mundo que viene, al igual que tú eh, Al igual que San que ha venido antes, pues, eh, literal, es súper bonito ¿No? El simple hecho, Yugi, eh, Los nuevos followers que tengáis una integración grande Con la comunidad siempre se agradece muchísimo Es bonito, ¿no? Siempre me partiré el pecho en cuatro cachos Para dar y crear un contenido excepcional A la altura de vuestros cánones y gustos, ¿no? Siempre con una calidad de, de Videojugador alta, de pro player, pero al mismo tiempo También ruchándome juegos enteros, ¿no? O sea, para vosotros y vosotras Un mega abrazo, campeón, ¡eh, eh, eh! Joder, tío Me estaba despidiendo de Zana Y me ha venido el Irlandeca o no, ¿eh? Y eh, por supuesto que vaya bonito también Zana Flow por supuesto eh, el estudio Mucho ánimo Me parece súper bien que seáis tan responsables con los estudios Un mega abrazo, cacho, enormísimo <coughs> Play 4, Play 5, seguramente Sweet y móvil En serio, hostia Qué pena que no sea para PC, ¿sabes? Que claro, es un rollo muy así, ¿no? <risa> Grande, vaya taleguito super Zanaflow, enormísimo eh, Pues también me apetecería jugar al Wild Simulator, ¿eh? Hoy se puede venir un Wild Simulator poderoso me he quedado casi bugue, tío. Me pone súper nervioso la paya es hablando que me está comiendo la oreja eh, en klingon, tío. Increíble, hijo de la gran beriki. PC seguramente lo saquen si, eh, lo sacan el año siguiente, si eso. No, a ver, por eso, por jugarlo. ¡Ah, ¡Oh, está aquí! ¡Hola! ¿Te encontré? <risa> Pobrecillo, tío. Es como una niña, tío. Qué mal rollo, cabrón. Qué mal rollo, cabrón, tío. Qué guay, tío. Mola, eh, este NPC. <risa> Recordatoria de los juegos. <risa> tío, qué paranoia que Andriy sea la hija, ¿no? De deporte, el Mazuma confirmado y ya yo. De deporte, sí, o sea, bueno, FIFA y eso. Fast Travel, Oh, viaje rápido. ¿Qué cojones? Internet de Ah, ¿en serio? Qué guapo, ¿no? Vaya, dinámicas tan raras, tío. También el año que viene. El Straight Blade Straight Blade ese cuál era, campeón? Vale, ¿está el bicho aquí otra vez? O sea, espérate, espérate, espérate Everywhere también O sea, a ver, es un juego Bueno Travel, o sea Espérate, ¿dónde me lleva? ¡Qué marrón! ¡Me ha llevado aquí al principio! ¡Hostia, la verga! ¡No mames, güey! Increíble ¿Cómo me ha llevado al principio? Increíble ¡Qué fumada, cabrón! ¿Qué? ¿Me puedo ir otra vez? El que tiene una rata en la portada. A ver. Eso no me, no me acuerdo ahora. Espera un momento. Superfanzero tú. Straight, eh, Blade. El 3 oficial 22-25 de agosto. Ah, el del bichín chiquitito. Ya sé cuál es, pero ese. Uff se quedaría un poco al nivel de, del juego que voy a traer la semana la semana hasta que entra del Frozen Flame, campeón fan 02. O eso sea, se queda a ese nivel en plan rollo indie eh, de mundo abierto por decirlo de algún modo ese juego no se llama Bendy donde Dark Barber se llama las cinemáticas coges un lápiz cinemática das un paso cinemática respira cinemática la verdad es que sí campeón es muy es que es solo que estuve hablando con vosotros y con vosotras es muy así este juego es muy lore eh, entiendo que para la gente que le gusta el Bendy eh, rollo desde que salió y tal Entiendo que este juego le chifle Porque está muy bien hecho gráficamente Pero al mismo tiempo entiendo Y también pienso igual que vosotros Es muy denso el que siempre por supuesto Tenga tantas eh, tantas cinemáticas Pasa lo mismo con el West. Que está todo guapo pero tiene muchas cinemáticas cada dos por 3 Tiene buena pinta creo yo eh, Te puede molar eh, el Planet of Lana eh, Creo que es indie No, no, el del bichito se lo había jugado obviamente fan tú Pasa que claro, es una putada que salga así De aquella manera En plan que no sea un juego triple A Obviamente A ver ese eh, El Planet of Lana Es que me suena a mí ese Ah, ese creo que tengo la, la Key, ¿eh? ¿Plane Orlana? Creo que sí, ¿no? El de. Sí, el de el de, el, el de plataformeo, ¿no? Ese está bonito. Sí, el del bichín, ahora, Ese está muy guapo. Pero ese. Es que salió el trailer, salió en agosto, ¿no? Creo yo. Porque esto lo vimos en el SummerFest, ¿no? O sea, sí, este juego salió en el SummerFest también. Junto con uno que es una paya con una bici, ¿sabes? En plan, está todo guapo. Ese, ese juego de la paya con la bici, ¿eh? No es coña. Está muy, muy chulo. Pasa que claro. ¡Hostia! ¿Qué es eso, bro? Que muchas gracias a ese eh, play Playtime Poderoso oficial. Siempre tengo la, la postura en la mierda. Son muchas horas todos los días, pero bah, sumo gusto. Me encanta hacer directos para vosotros y para vosotras. Más para mí es algo más que crear contenido, ¿no? A diario en Twitch. Es algo increíble. Va a venir otro bicho de esos, tío. Me va a dejar terminarme el capítulo. Me recuerda al final del Bendy, tío. Uno, claro. O ¿Sabes? Le puedo dar aquí. Vale. Le doy y explota. Explosion. Ese sí, es ese es Wilson. No, pues ese es el Wilson, el cabrón que creo todo mí? Hombre misterioso. I'm just looking for answers. ¿Qué cojones? Puto Wilson, tío. What's your name? Mm. Cuando se entere, estoy gozando del Pokémon como si no hubiese mañana mañana. Claro, es un juego con muchas horas y que después está el competitivo, eh, o sea, tiene mucha retroalimentación. Lo único que es, si el siguiente Pokémon no es así La cagan, ya es ¡Este es Henry! Increíble ¡Hijo puta, tío! Increíble, tío Ese es Henry, claro, del primer juego exacto Por eso me he sorprendido ¡Qué Zara ¡Qué guapo, eh! Claro que eso, Wii, eh, literalmente es un juego más de rol de, O sea, del de, de lore, perdón, de, del juego en sí, tío O sea, está guay, la verdad, no obstante ¿eh? Me dan como 90 Pokémon y eh, tres son legendarios De los cuales dos son los que... Eh, son los eh, menores, el otro es eh, Mieralión eh, Lo mejor es que puedes tener eh, dos Coraidon dos Ya desbloqueaste con el Coraidon eh, lo de Saltada, ¿no? Yo, ayer viendo a Canecro, Bueno, el personaje más roto en el competitivo Es como uno que es como un prisma Es el número 399 y sí, qué guay, eso todavía lo puto vi. El puto canegro, está gracioso. Es un Zelda, eso es un mecanismo Zelda. Me pasé el Pokémon. Porque... Claro, no, no, ahora, ahora ya viene el, el Mind Game que es eh, pillar todos los Pokémonitos. Intercambiar también a la peña los eventos, o sea, está guapo las incursiones, ¿no? Es un RPG en toda regla, ¿no? Pero ese es un juego que yo por lo menos en directo no lo podría jugar, eso es un juego que no genera, ¿no? O sea, en Twitter. Me falta construir la forma de parar, sí, otros Pokémon. O sea, eso es lo guay también, tiene más eh, vida, ¿no? El juego en sí. ¿Qué hay acerca de ti? Solo quiere irse para casa Yo creo que Andrew se va a transformar en... Nah, literal, se va a inmolar, tío luck, Gracias Qué máquina, tío, el Henry Hermano, sí, sí, eh, eso eh, Le pido a Difa eh, Si nos cambiamos un Coraidon y, y un Miraidon Claro, o sea... Es la cosilla, ¿sabes? hoy veis un meme, literal, me acordé de vosotros eh, De todos los, los corais o sea, todo un stand de, de peluches, ¿no? De ambos Pokémon, del Escarlata, ¿no? Y todos querían un Coraidon ¿sabes? No un Miraidon <risa> O sea, el Coraidon es la moto, ¿no? Pues todo el mundo quería el Pokémon Moto, ¿sabes? <risa> el, el puto Motomami, tío, el Pokémon Motomami eh, Subimos hacia arriba, estos High high shirts eh, Tío, me queda poquito, ¡Oh, hijo de puta, tío Porque es siempre igual, tío Vamos a huevaso lo siento asustarme yo, pero de verdad me pega un susto, yo, ese, ese tipo de. Lo odio, ese pibe lo odio, tío. Los dos son motos, eh, pero uno es eléctrico. El moral, el moral, moral entonces. ¡Ah! ¡Oh! ¿Sabéis qué es esto? El puto tío vivo. Esto es el tío vivo del uno. No, es eso. Gente, se me mueve el ojo. Eh. Bro, no me mire la teta, guarro. Increíble. ¡Qué puntazo! Oye, ¿a quién le, eh, le tenéis más cariño? ¿A Boris? ¿A Wendy o Chiquito. Ahora mismo a Boris, ¿no? Porque Boris es como. Da la vida, ¿no? Da la vida realmente por nosotros, tío. Y es como. Oh, no, eh, yeah, playtime oficial, campeón. Me da como más penita, ¿no? Pero el, el Wendy chiquito es muy mono, la verdad. Es muy kawaii. Es que, joder. Los dos son entrañables, la verdad. Ahora diría que, que Boris. Pero es que Boris fue muy duro, ¿eh? Miraidon en la moto de lavadora y no en la moto de, de gasofa. Vale, entonces es eh, eh, El bicho ese, tío, digo. Eh, nadie quería. ¡Eh! ¡Mira! ¡Está aquí también! ¡Qué guapo! ¡Eh! Y la música del Bendy. Guapísimo. Ah, este juego es puro Lori, tío. Y sí es él, ¿no? ¡Qué guapo! Ese boss me pareció la caña tras cartón. O sea, muy simpático. O sea, el primer boss así De juego muy simpático. Este, el de las arañas, bueno, está bien. lo Mori, es que es muy entrañable, realmente. Es como, eh, hey, bro, el puto goofy del AliExpress, tío. El maldito Goofy del AliExpress se le coge mucho cariño. Está guapo. Y a Trun. Bueno, a Boris del futuro, como Trun del futuro, también se le coge cariño. Realmente. ¿Puedo ponernos? Eh, vale. Nos queda bien poco para terminarlo. Eh, eh, bugueo. Tengo ganillas de terminarlo. No entiendo cómo eh, le gusta a Miraidon. Sí, Coraidon eh, me suena. Ah, desdentado de y da risa. ¿Verdad? Sí, un poquito desdentado sí que es. ¿sabes? Es un poco rollo eso. <coughs> como. ¿Qué coño? ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Sabes? En plan, pero es tu motomami, ¿sabes? Tu Pokémon motomami eh, ¿Y eso? ¿Leche? Leche XD de... Leche fresca, yo lo digo nada Yo no digo nada no na... Sale ahí el puto Wilson ¿No? So... Ah, vale, se so lo ha malado, ¿No? mi memory of ha In the past menu ¿En serio? La memoria ha sido restablecida Float for fast traveler Ability ¿Qué coño, tío? Mil carton es el primer objeto que cogemos, eh O sea, increíble, primer objeto que cogemos, gente eh. Push Me duele cuando eh, hay eh, Que pelear contra Boris porque Alice eh, Lo programó para matarnos, sí, literal a mí, a mí también, o sea, no me hicisteis spoiler Ni mucho menos ninguno de vosotros y vosotras Y sabía que nos íbamos a tener que Enfrentar contra él, pero no sabía que era malo En plan, perdón, o sea, pensaba Que era malo desde el principio Y eso, otro bicho, de hecho El del laberinto del faune, ¿eh? Cuando come es lo mejor, ¿eh? Papá oíge, eh, juega a España a las 8, hostia. Habrá que tenerlo en cuenta. Será muy de bajón, ¿no? En ese momento. Twitch. Y claro, lo de la mierda, esa no tengo conciencia ni de coña, o de los partidos. Ya sabéis que yo de fútbol. Uf, soy un poquito más bien malo. O sea, literalmente, muy malardo tío. O sea, literal. No veo fútbol y nada, pero bueno. ¿Qué hace Chainsaw Man ahí? Eh, pero, con, pero con tuerca, literal. En vez de medula espinal, tiene una puta tuerca, eh. Cuidado. Increíble, sacan eh, Sacan a Boris, eh, parecido a Goofy de Disney eh, ya, ya volviste madre, literalmente o Saber, porque Disney no se puso Porque no es un juego triple A, campeón Si no, hijo de puta, está aquí, tío Hija de puta, Wilson Qué coraje, tío, me da el puto BD, loco Qué cabrón, eh Walt Disney se va, o sea, va Va a salir del imperio Ur, eh, De la URSS y le va a pegar un tiro, tío A Boris, eh. yo no digo nada Tú me hiciste esto a mí, ¿no? Tú me engañaste, ¿sabes? Increíble Mario es la eh, secuela Es el que más dinero ha ganado Mario sí, o sea que vaya No sé cuántos juegos habrá de Mario en sí Pero, joder Nos podemos ah, ponerlo en casilla Habrá más de 10 Seguramente Contando también de Game Boy y tal De Nintendo en sí, antigua no, no en tiene, serio, no tiene sentido. Te puedo pegar un putiazo. tú eh. Please. Perdón, Wilson. It by its ¿Qué? 6.700 millones ha ah, no. <risa> ganado. Llave puto Nintendo. Reality. Qué fantasía Nintendo, it tío. De oro, claro, no, pero será dinero. Son millones, Everything vamos. Hermano, está fatal de la cabeza, eh El Wilson, eh Un Bendy Un Bendy, tío Estas cosas Estos ángeles o demonios Bueno, y demonios Ha ah. matado a Bendy, chiquito o sea, ¿será? Mistakes, ya no necesitan ni hacer Mario No, no, que va, o sea, eso lo sacan Reward ahora Porque ¿saben que eh, Cuando saquen un Mario dentro de 20 años Se van a forrar para eh, durar otros 20 años Eso es ridículo, pero también eso Es que una generación entera de Nintendo con Nintendo 64 Funado completamente, acaba de matar a Bendy, el cabrón O sea, tras cartón, o sea ¿Será Bendy chiquito? Igual que no tuviese conciencia, tío Tío, ese personaje Me dio un coraje enorme, ¿eh? Es tiempo de... No me deja pegarle, gente